Bueno, eh... Bueno... Bueno, la que me acaba de pasar. Iba a subir un vídeo de... 20, ICC de 25N sobre este juego. Y al descargar el vídeo... Se me ha borrado, gente. Sí, se me ha borrado. Lo siento mucho. Iba a subir este vídeo. Me pareció tan bueno que iba a subirlo. Y no sé cómo compensarlo. Así. ¿no? Oh, pues como para recompensa, haré un grupo. O sea, una mazmorra así. ¡Yos! Y con el war que iba a subir el vídeo, pero es que no se subió. Y aquí fue donde fue la despedida. ¡La despedida! Bueno, mientras se pone la mazmorra, os puedo decir que en los comentarios podéis poner todo tipo de vídeos que queréis que haga. Punto, ¿entendido? Solo tenéis que poner el tipo de contenido que queréis que haga, de comedia, de juegos o lo que sea, de criado de vídeo, no, no, eso ya no eh, es demasiado. Ya. Tengo el counter, tengo el wow, tengo el fifa, tengo el, el counter, ay, Dios mío, es tan legal, creo que lo tengo, sí, lo tengo. El pasmofea, ¿queréis que lo compre? Pues lo compro, lo juego con... jesucristo o con subs, y lo hago, yo si queréis lo hago Juego con vosotros Tipo Robles os dos, Y ya está Español, vete a tomar por culo Jugamos Y cubrimos al fantasma y nos matamos ¿Entendido? Y ahora para agradecer el vídeo anterior Iba a subir un ICC de 25N Es Básicamente esto Esto ¿Ampliar? ¿Cómo que ha ampliado? Es esto, que en dos días y 16 horas, 22 minutos, se me acaba el CD. Es, por ejemplo, es porque lo hice ahora. Ahora. Lo tengo, lo tengo todo, eh. Mira, mira, tengo el registro de combate. Lanza, no, esto no. Bueno, tengo lo de la banda, ahí, ahí está, que yo lo borro, y no lo borré, porque sí, si, si quieres meto un tanque 6,2, sí, vale, muy bien, pero, que se me borró el vídeo, os lo juro, se ¡Sí, me borró, pero, no sé por qué grito tanto, la verdad, porque, ay, mi madre, que, que, que me parió, mi abuela, bro, es que os podía compensar eso de otra forma, falta un tanque, No sé qué me borraré hoy Bueno, si os parece bien Así es el vídeo de hoy claro. Iba a subir un vídeo el sábado Y queréis... Mira, hasta tengo la mochileta del goblin De los cojones Puto goblin Y la verdad es, Iba a matar al rey Samin y subirlo a YouTube Lo que he escuchado, gente Nada, no pasó nada, gente No pasó nada Iba a subirlo y conseguir el testamento libre a muerte. Y no lo conseguí. Lo tengo ahí. Está. Bueno. Ah. Ah. Y para compensarlos. Para el siguiente vídeo. Voy a. ¡Sortear un ordenador! No, es que ¿cómo voy a sortear un ordenador si ¡Estoy pobre! ¡Soy, tengo 14 años! ¡Me llamo Buenigit! ¡Qué nombre más ridículo es ese! No, en verdad no, porque me gusta a mí. Y solo quería compensar vos... ¿Compensarlo? ¿Compensarlo? El sábado haré un vídeo. Y en ese vídeo lo haré... Con los comentarios que me habéis puesto en este vídeo. Entonces, deja tu like, suscríbete, ponte en los comentarios lo que tú quieras, Sígueme en Instagram, todo a lo que quieras con mi vida, por Dios. Bueno, eh, la vamos a no la haré. Pues si no, me borro seguramente este vídeo. Y bueno, pues aquí me despido, gente. esto es el WOFU. Pues si queréis descargarlo, eh, ir a la comunidad Zaura y descargarlo. Por favor, añadirme como amigo Jainito César Con X Y Playaude un nombre original, ya lo sé Y Champ C-H-A-M-C Es un chamán, ya lo siento, perdón Y bueno, quería patrocinar este vídeo Por el Wow Aura Para ayudarle Para que consiga más clientes Bueno, más clientes, no, más jugadores Para sus servidores y jugar más cosas, ¿entendido? Para, si queréis, me añadís amigos, y jugamos, y ya está. Os ayudo con otra página. <coughs> De tanto a gritar, me está doliendo la garganta. Y bueno, con este vídeo me despido, gente. Bueno, eh, vamos a ir al huevo ahora. Uy, sí, ocultad. ¡Por Dios! Que estáis grabando. comunidad Aura. ahora. Buscáis así, como... Se escribe ya, eh. Comunidad Aura. Ahora. Bueno, huevo Aura. Es lo mismo. Ahora. España, da igual. Es lo mismo. Eh, vas a este, a http.boaura.boaura.com Le dais ahí. Le das ahí. Después, si. Indicifiste. No era este, gente. Era este. Era este y después da a registrar, poner ya el segundo, si queréis poner hasta aquí para crear vuestra cuenta de WoW para entrar ya directamente y después darle aquí, eh, registrarse con vuestro nombre, después de, ir a descargar, después os pone los pasos de descargar, Timers Kick, eh, BitTorrent, eso, eso, instalación de juego para Windows, y eso, cuando lo tengas des, eh, descargado, vais a registraros, va, ponéis ingresa tu correo electrónico. Voy a poner... Tu madre, la coja, arroba gmail.com Enviando correo, sí, sí, muy bien, eh... El 115, el 14... Va, va. Eh, después eh, le das a continuar, ponéis vuestra contraseña. No. No. Eh, ponéis vuestro gemel. Vale. Eso es el primer paso. El primer paso es poner vuestro gemel. Después vuestro nombre de usuario. Bueno, lo que pone aquí. Espera, que cierro la ventana. Ahora abro el wow. Abro el wow. Eh... Bueno, eh, cuando lo tengáis cargado. Eh, ponen nombre de cuenta va No hagáis caso, no vayáis a parte punto de... Solo ponéis el nombre que habéis puesto. Eh... Es que lo debo decir de correr. No pongáis eso, nombre de cuenta solo. Ponéis después de darle a continuar. Ponéis vuestro nombre de cuenta. Y después la contraseña. Me acabo la leche, ¿por qué me salta este espacio de los huevos? Y ponéis eh, vuestra contraseña. Yo, por ejemplo... Voy a ponerme mi, mi cuenta. Ya he puesto mi nombre. Demasiado tonto. Este es mi personaje principal. Cachondo está, ya lo sé. Este es, es una de la horda. Muy malo está. Este es mi chamán, Heller. Un martillo de mierda. Y este es el que estoy subiendo. Estoy intentando. Y bueno, es así como se descarga el web, pero precisamente era un vídeo sobre esto. No sé, yo quería subir el licencia de 25 años, pero por errores se me subió. Digo, se me borró. Bueno, pues nada, eh, darle like, suscríbete, poner en los comentarios el, el siguiente vídeo del sábado y ya está. Bueno, chavales, este es el último... El último... Ay, no, perdón. Es la última despedida, hombre, hasta el sábado. Bueno, el sábado a lo mejor lo subo, ¿eh? Si ponéis algo en los comentarios subiré vídeo, claro. Video. Y si no, elijo yo. Bueno, gente...